me matan con una granada. Tienes trampas, mate, janet. ¿no? Tienes, ¿Tienes? mira, toma, toma, toma, toma, maya, janet, maya, janet. ¿no? Toma. Save that for me. Never mind. The airdrop is coming. There might be some good supplies this way. <coughs> Vila, <tose> Héctor, vamos toma, toma, pon tu gan, toma, pon tu gan placa, toma hey este man <tose> Horsiyetler geliyor. No, hay una cantidad de gente, yo me voy. Mucha gente acá. Revive, like yeah. <laughs> vamos, vamos. Okay, mucha gente. Is coming. Mira, ahí hay uno. Enemy spotted. ¿Tú que sniper ahí donde marqué. Ahí hay dos, dos, dos ahí. Hay otro al fondo. Ya no, no, no, ahí hay otro ahí arriba. arriba the smoke perspective get out of the smoke the safe zone is collapsing Enemy vehicles nearly done for. Arriba se quedaron parados. Dog tags. And help them return to the battle. Get the dog tags. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Your teammate is on the revive flight. El the the airdrop está llegando. Recogelo, recogelo. My, Janet, recogelo. La verdad yo no voy a ir porque Esto airdrop has been delivered. Y tú te quedaste parado. Si alcanza, o y lo recojo. Te recojo, Janet. Es que mama. Ya recogerte Te has traído el médico Ah, bueno Dale, dale, dale va, va, Pasemos el puente Acá tengo munición ligera, ¿te sirve? Tengo... ¿Tengo sí, munición ligera? ¿Te sirve? No, no, no. No, no, no, no. Vamos, vamos, vamos. que aquí hay gente que van a tirar compañero. Vamos, vamos, vamos, Esta La ganamos porque la ganamos. ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Que se te fue el internet o qué? Lo que es que... No, el fútbol me sacó. Yo no sé por qué. <risa> Ah, no, no, caído. Aquí está el otro. Mira, que viene el otro ahí. Vamos a quedarnos por aquí. Aquí debe haber gente. Mira, acá hay. Toque, lo toque con. con. con. con. con. con. con. con. con. Five teams. Ah, viene. Bien, the bien, the Enemy down. Muerto, muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. Cúrese, cúrese, rápido. Don't you know, granadas. The last revive flight will arrive in one minute. Reloading. Release the smoke perspective. Get out of the smoke. Enemy eliminated. El último. El otro no lo veo. Acá está, acá afuera, acá afuera, lo van a reír, lo van a reír, lo van a reírlo, reír, lo van a reírlo. Reír, reír, reír, reír, reír, lo... Afuera, afuera, izquierda, izquierda, izquierda mía. Lo iban. ¿Dónde está el otro? El otro está como arriba a mí. Muerto, muerto, muerto, Y sin munición. Que se descargue. Uy, este manillo todas las granadas tiene aquí. Todas las... Venga, acá tengo... Esa caja que está allá tiene... Tiene... Tiene placas. Venga, Héctor, venga. Estamos en toda la zona. Aquí podemos esperar hay gente ay curíme, me cubri me me si me bajaron, bajaron me bajaron toda la sangre estos perros venga venga venga para que es release the smoke perspective epa trap deployed Terminal is almost ready. Airdrop is in the liver. Release the smoke perspective. Two teams left. ¿Quiere ahora o ahora? ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué sigue? Ya Mateo, aquí ya bateando. Te conté Faltan qué? Faltan. Ay, se te murió, men. Faltan dos, ¿dónde estarán? Vamos a esperarlos aquí. Vamos a esperarlos Pero acá, vamos a esperarlos está, acá. ¿de esta, no? Pues ahí vamos a volar ¿no duro esta vaina. Esta la ganamos porque la ganamos. Tienen que estar escondidos Sí. Coja granada, todo lo que tenga, coja granada, que lo vamos a... Si no los matamos, los perros mueren en el Yo creo que tienen que estar acá por esta caja acá enfrente. Yo creo que están escondidos por acá. Ponga trampa en todo eso, ponga trampa en todo eso. Eh, porque gasté todas las que tenía por ahí. ¿No tiene, ¿no tiene mejora? ¿Eso que te matamos no tiene mejora? Deben de estar dentro de, de, de acá, Marica, cuidado. Ya, ya, ya, no tiene mejora. ¿Dónde? Acá deben de estar acá dentro Por acá dentro Vamos a esperar que cierre. Ojalá se cierre para este lado. Nos toque... Uy, no, Marica, les tocó la zona a ellos. Ah. No. Vamos, oh, vamos, oh, vamos. Oh. Agárralo, espérenme, espérenme. Trap deployed. Atlas welcomes you to new. No ya lo vi, ya lo ya lo vi, ya lo ya vi, está cambiando, está cambiando, está los dos. Tranquilo dos, están Uy marica, qué hijo de puta puntería tiene ese perro. Venga, venga para acá conmigo, venga para acá conmigo. Me cura, me cura, me cura me... Remátelo, remátelo, remátelo Remátelo, remátelo Falta uno Falta uno Falta el hoyo Estamos fuera de zona Estamos fuera de zona Saca, saca ¡Epa! ¡Ah, buena! Ah. ¡Qué bono, real. Buena, buena, buena. ¡Uf! Oh.